Estamos eh, de publicidad y lo hacemos con una de nuestras secciones habituales. Les dijimos en nuestro sumario que íbamos a hablar con eh, Javier de Floristerías Mayo, Flores para mi casa. Bienvenido, eh, Javier, a ocho Magazine Salamanca. Buenas noches. 5 de, de febrero hoy. 5 de febrero, uno, dentro de unos, unos días, días, días... Nada, nada, eh, Valentín, eh, San Valentín. Ya las está Estamos cuenta atrás. Cuenta atrás para uno de los días más bonitos de, del año y en el que a nosotros más nos gusta trabajar porque son trabajos muy diferentes el público viene muy contento a comprarnos y, y muy feliz muy emocionado para, para poder regalar a su chico a su chica algo algo bonito felicidad y amor en el día de san Valentín además este año eh, caen viernes que van a poder celebrarlo no solo durante ese día sino también enganchar con el fin de semana sí, así que sí, se espera un, un fin de semana de amor yo creo que repleto. sí, va a ser un fin de semana interesante que empieza a partir de la víspera ya empezamos a enviar artículos y ya estamos recogiendo encargos ya importante, ya, importantísimo ya para, para esos días que no se acabe Chicos, todos los chicas. artículos que tengamos y porque hay artículos muy especiales como los que vamos a enseñar y, y, que, y que vengan ya encargándolos para que no se queden sin ellos sobre todo el tema de complementos y cosas hay cosas complementos muy bonitos vemos eh, bueno ha traído alguna muestra de, de lo que van a tener en floristerías mayo eh, también a través de, de su página web pero nos damos cuenta de que la estrella eh, sigue siendo la rosa roja la, la rosa roja es es un símbolo es un símbolo uh -huh. eh, pensé traer algún otro artículo con algún otro color pero dije, no, si es que, es que es la rosa roja en estos días, uh -huh. en estos días también regalamos mucho, hay mucha gente que le gusta mucho los tulipanes, por ejemplo, uh -huh. los tulipanes, regalar plantas de orquídeas, le gustan mucho, eh, plantas en general, pero el rey al 90% son, siguen siendo las rosas, o por lo menos aunque regalen otro artículo, siempre van acompañado de alguna rosa roja o de otro color, pero vamos, principalmente rojo que es, el color o, del amor sí la pasión uh -huh. el rojo y bueno pues es así es así eh, os he traído ya te digo algunos artículos que lo que he hecho es son artículos que lo va a encontrar en la web si no son exactamente eh, muy parecidos porque yo he hecho alguna recreación de un poco de ellos uh -huh. por hacerlos un poquito diferentes y, Cuéntanos. Y, y te presento te presento por ejemplo primero este le hemos hecho un, una cesta en forma de corazón en, en color blanco, de cestería blanco, súper original. Y lo que hemos hecho es algo muy sencillo para que no salga un trabajo muy, muy de mucho precio. Mm -hmm. Hemos hecho, pues, pues, para celebrarlo completo, unas rosas con una base de hortensia Ajá. que queda súper original. Sí. Y luego le hemos añadido una botellita de champán y unos bombones. Con lo cual yo creo que tenemos Bien, ¿no? la noche perfecta con sí. esto. Además, de acuerdo. Muy, muy buen muy buen cava, buenos sí, sí, bombones, sí, sí. Eh, originalidad, verde, rojo, eh, con su cestita, yo creo que en este yo regalo se vale. triunfa seguro, ¿no? Yo creo que sí, que yo creo que sí. Y luego, algo que es en cierto modo novedoso, el tema de, de las cajas. Es Ajá. algo que es algo, de, llevamos muchos años con ellos, pero se ha puesto otra vez como muy de moda las cajas y cajas un poco con este tipo de, de, de, de trabajo eh, más elaborado, de, me, me refiero en cuanto a tema de papelería. Entonces uh -huh. está muy bien. Eh, la he traído así, con este montaje, para que se vea cómo iría la caja va cerrada y luego, una vez que se abre, pues nos encontramos esto eh, que es fantástico. Eh, un, un centro muy texturado de rosas con, en este caso le hemos puesto tres corazones y un poquito de paniculata. Eh, yo creo que queda un arreglo muy bonito que lo podemos dejar en casa Algo más de media docena de, de rosas. Sí, en este caso hemos puesto, pero vamos, eh, ya te Se he dicho que puede... he hecho una recreación. <risa> en la página van a encontrar muchos modelos y y con de incluso de otros colores y ellos van a poder escoger en todo caso lo, como lo quieren, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, aparte de los ejemplos que, que hay. Ya te digo, son una caja súper originales. <risa> y luego he traído otra vez una caja para poner una, dos, tres rosas, de estas alargadas que son, eh, es un muy típico, muy americano, uh -huh. pero que la verdad es que quedan fantásticas. Eh, todas llevan su tubito de agua para que eh, en todo momento vayan bien conservados. Sabes que para nosotros es muy importante la, el transporte y que, quede, que llegue bien a, al destinatario. Uh -huh. ¿De acuerdo? Oye, una pregunta, Javier: eh, ¿cómo podemos diferenciar una rosa? De, de calidad, por decirlo de alguna manera, por denominarlo así, a una de estas rosas que también en estas épocas del año venden o sea, en ¿no? muchos sitios, aunque sea bastantes cara, bast bastante caras de precio en, sí. en muchas ocasiones, y que merece la pena gastarse lo mismo en, en una... Sea, pues que nos vaya a durar, que, que tenga otro tipo de presencia y para, para ayudar un poco a la gente, ¿cómo podemos identificarla, identificarla? Bueno, lo primero que te decía, nosotros siempre intentamos que todo vaya en húmedo para que llegue perfectamente. Eh, una de las cosas importantes es el, ta el tamaño de la rosa, en este caso, bueno, están cortadas, y, eh, pero normalmente se, se distingue mucho por la altura. Y luego la cabeza, mínimo una cabeza de este tipo, ¿vale? Mm. Vale. Normalmente incluso eh, según se vaya abriendo, porque yo las he traído más bien cerraditas, van cogiendo más, más volumen. Pero una cosa que es importante, cuando eso tocamos la rosa, como estoy haciendo, que esté durita la rosa. Uh -huh. Si la rosa está más o menos dura, quiere decir que esa rosa todavía tiene, tiene, tiene fuerza y tiene eh, duración, que es muy importante. Siempre que la queramos para eso. Otra cosa es que no, mira, a mí me gustan las rosas abiertas porque es muy, muy bonito y quiero que la rosa esté reventona sí. ya. Y sé lo que voy a tener, me va a durar un, dos, tres o cuatro días menos, pero eh, ese día me, a mí me gusta que sean más abiertas. Eh, también es válido, pero la forma de que nos duren una rosa es cogerla y sobre todo que eso que la... El, al tocar el, el, el, la parte de arriba esté muy, muy, muy, muy eh, dura. ¿De acuerdo? Esa es la principal. Como ves aquí, que esto se nos ha ocultado al traerlo, va con, con dos, dos rosas y un corazón también. Los corazones los añadimos siempre a todo porque queda muy bonito. Como ves, van con su papel, van perfectamente. Uh -huh. Todo esto ya te digo, lo puede encontrar en, en nuestra web de mayoflor Punto com, donde puede enviarlo a cualquier punto de España. ¿eh? que Es muy importante que pues, ahora tenemos siempre sí. la pareja por fuera, desgracia afuera. O, o que ese día trabaja fuera. O, sí, o estudiantes, o tal. Vale. Bueno, pues siempre puede estar eso. Nosotros se lo mandamos a cualquier punto de España y podemos llegar. Y que ya podéis, insistimos. Que ya, ya podéis. Cha, ya, y no cha. es que ya podáis, es que ya debéis eh, encargarlo para, para poder tener. Lo que lo que Ahí gusta, están todas de nuestras chicas eh, uh -huh. preparando ya las cosas y, y dispuestas para atenderos y, y recomendaros. Y como siempre, bueno, ya las conocéis para uh -huh. que os aconsejen perfectamente qué es lo que mejor os interesa a cada uno. La cupido de Mayoflor Exacto. Este año muy, con. Muy con muy bueno, me lo cojo, me lo cojo, te lo compro. <risa> este año con novedad, además, porque va a haber sorteos. Sí, este, sorteos, este año. Va a haber... eh, estamos intentando con las redes darle un vuelco y tal. Y este año vamos a, a sortear un un ramo de, de rosas, una docena de rosas, uh -huh. que hay que tener en cuenta es que nuestras rosas siempre van acompañadas de bombones. ¡Ah, qué bien! Siempre, siempre van acompañadas de bombones. La docena de rosas con nuestra, nuestros bombones. Siempre elegimos, como ves, papeles muy, muy especiales. Este año hemos elegido este papel blanco con, con unos color, eh, corazones pequeñitos, nacarados y en dorado que son, es fantástico. A mí me parece un papel súper elegante y para nosotros es muy importante esto, o sea, es, un, es un tema de detalle del, de, a la hora de, de, de, del montaje de todo el ramo, elegir bien los papeles y todos los complementos. La rosa como ves es de una calidad espectacular, lo que te decía, mm. grande, dura, eh, alta, es, es... luego la acompañamos siempre con paniculata, y eh, lo que te estaba diciendo, eh, este, un ramo como esto lo pueden ganar nuestros espectadores eh, entrando en redes sociales, en Facebook y viendo en mayo floristerías no en mayo, en mayo floristerías es donde en mayo, va a Floristerías. Mayo y que además ese ramo de flores con bombones incluidos, porque bueno, si igual se discute, pues por lo menos en la noche está endulzada al 100% con los bombones en caso de que falle... Sí, ahí lo cuento, repito, Mayo Floristería es donde encontrarán, en el, en el Facebook o Instagram de Mayo Floristería es donde encontrarán, y luego para enviar en nuestra tienda virtual que es mayoflor.com, es un poco líos entre comillas, bueno, pero... Vamos a intentar explicarlo con... Pero sí, de todas maneras, de un lado les puede pasar, de un lado a otro. Uh -huh. Y seguir agradeciendo porque es, de verdad estoy contentísimo. Ya te lo he repetido más veces, pero es que yo estoy un poco alucinado. La cantidad de suscriptores que estamos teniendo en nuestro canal de YouTube. YouTube. Uh -huh. Estamos ya llegando a los 3.000 suscriptores. Uh -huh. A mí me parece una barbaridad para un proyecto que empezó hace unos años contigo, uh -huh. eh, siendo algo muy sencillo y que sin mayor pretensiones, y ahora encontrarme con esto, la verdad para mí es una satisfacción. Uh -huh. Tenemos ya 80, cerca de los 100, no, no llegan a los 100 eh, programas ya hechos, Madre y la verdad la gente ya... Eh, Entra, pero con una velocidad, sobre todo a lo que, lo que van de años, es espectacular. Seguimos, creciendo seguimos creciendo, claro que seguimos sí. creciendo, seguimos creciendo. Eso es lo importante, porque 3.000 dentro, de sí, sí, sí, sí. dentro de poco serán los 5.000, dentro de sí, poco serán sí, los 10.000. Una vez que empieza, eso está claro, cuando empieza a subir de esta forma, el, el, el, el, el problema siempre me han dicho que son los primeros, pero una vez que sí, sí. se consiguen un número, ya empieza a subir de una forma más. Más rápida. Muchas pues ya saben, ser claro que sí, muchísimas gracias, que suscribanse a ese canal de suscríbase. YouTube, suscríbanse a Instagram, a Instagram, sobre a todo las novias para vernos todos los arreglos que tenemos. Ah, importantísimo, claro, los que tienen bodas o están pensando en casarse, eh, que miren Instagram, que miren Facebook también para... Para el, nuestros concursos de, en para Facebook, el concurso. Entonces, exactamente. El regalo de, este, de esta magnífica docena de rosas que van a hacer por San Valentín. Y recordar también nuestro concurso en, en, del grupo Boda, ah, en claro. el que van a ganar una cena... No sé si recuerdas, y van a ganar. Un viaje, un fin de semana. No, eso es eso, eso, en... eso, eso es para, para todo el año, el viaje va a ser para todo el año. Cuando vayan por todas nuestras tiendas a pasar dando Qué las suerte, Sortes, tantas cosas. Pero ahora, en Enamorados, yo creo que fue con Anastés. Claro, cuando es que comentamos. no estaba allá. Eh, Vamos a regalar una cena a la pareja y un regalito de cada uno de los ocho miembros del. No. Del, del grupo con lo cual no lo olvidéis, perdáis entrar también en grupo boda claro que sí en grupo boda consultar todas las redes sociales eh, unas os llevarán a otras y seguro que pasáis un, un buen rato y de cara a san valentín importante hacer los pedidos ya para Sí. Para pero haberos orientado un poco sí. con la con ejemplos y cosas de las que pueden hacer ¿de diferentes opciones como siempre que nos trae javier floristerías mayo gracias javier nos vemos nosotros, eh, dentro de muy poco sí, tiempo sí. flores para mi casa Thank you.